Amigos y queridas amigas, ¿cómo están? ¿Andan bien? Bueno, espero que sí. Como dije en el video anterior sobre los kernels, me está costando un montón. Exige cuando vamos a hacer un trabajo de nivel profesional, organizarse correctamente, dividir el trabajo en partes, pensar en el público al cual está llegando y además tener un nivel de claridad muy alto. Tratando de satisfacer todas esas exigencias es que empecé una y otra vez este mismo video, ya creo que es la vez número 14 que lo empiezo, o 15 sin exagerar, en serio, en serio, pero bueno, siempre la idea está primero que la materialización, por eso yo me enojo mucho cuando desde el gobierno, o desde los gobiernos, o desde los ámbitos gubernamentales se dice, es una excelente idea, y si hace 15 años que la venimos implementando y no la revisionamos nunca, entonces es una mala implementación. Entonces yo siempre pienso eso. Voy a redondear bien la idea para que la implementación sea lo mejor posible. Como dice mi amigo Gustavo, hacer las cosas excelentemente bien para que queden más o menos. <ríe> Esa es la cuestión. Bueno... Tengo muchas noticias, muchas novedades, porque además de la salida del kernel 6 el 2 de octubre de este año, para todos los sistemas basados en Linux, también hay novedades acerca de OpenSUSE LIP y de OpenSUSE en general. Parece que SUSE, dentro de un tiempo, va a centralizarse en una sola distribución y LIP va a dejar de tener vigencia. Es decir, va a morir LIP. LIP, hasta ahora, es la distribución estable de OpenSUSE, la inestable, la sangrante, la rolling, o como le quieras decir, es la tumbleweed. Bueno, parece que todo se orienta hacia ese lugar, pero lo que va a hacer SUSE es aplicar la seguridad y estabilidad de Lib en Tumbleweed, que ya lo logró en realidad, ya lo logró. Yo era uno de los detractores de Tumbleweed, yo me había instalado Tumbleweed varias veces y siempre notaba que había un problema distinto y no recomendaba para nada eso. Es lo mismo que hace Red Hat con Centos y con Fedora, prueba groseramente... Cualquier tipo de cosa en CentOS y luego lo aplica a Fedora. Podríamos decir que es el patio de atrás. Bueno, en este caso lo mismo sucede con OpenSUSE en, en su versión Tumbleweed. Tumbleweed se hacen todos los cambios, se aplica cualquier cuestión de paquetería y cualquier tipo de procedimiento para que lo prueben los usuarios y se vea qué resultado se obtiene. Bueno, siendo LIP. La versión más conservadora, pero no a lo Debian. Es conservadora en un sentido necesario y en un sentido flexible, no es tan conservadora como Debian, por ejemplo. Bueno, en definitiva, todo eso parece que se va a fusionar. Y la última versión disponible de OpenSUSE Leap va a ser la 15.5, que ahora está en versión alfa, y te la estoy mostrando en pantalla. Ya la estás viendo acá. Todavía no se terminó de actualizar del todo OpenSUSE LIP 15.4, y Entropía Binaria te está mostrando la 15.5 que está en alfa. Ni siquiera es beta. Todavía no está pronta para el público. Bueno, esta misma edición de OpenSUSE LIP 15.5, versión alfa, es la que vamos a usar para hacer todos estos cambios de núcleo. ¿tá? Para instalar repositorios de núcleos, instalar paquetes, hacer actualizaciones mayores. Bueno, le vamos a hacer tanta cosa a este OpenSUSE Leap que si sobrevive es porque hicimos las cosas bien. A mi derecha, aquí tengo mi bitácora, mi, mi pequeña bitácora para el video. Mi bitácora temporal. Yo me, me pongo todos los comandos ahí antes de empezar los videos para que no se haga demasiado extensivo el video, demasiado extenso, demasiado laxo, largo y con un montón de errores. Porque yo también aplico la autocensura. Aunque usted no lo crea Y quito pila de partes de videos que no me gustan o mis, mis propias muletillas o cuando me equivoco, tartamudeo un poco, lo que fuere, siempre vivo cortando el video. bueno para que todo eso se minimice, para que se reduzca el margen de error, para eso está todo eso ahí, ¿está? Vamos a empezar. Te voy a mostrar OpenSUSE LIP Alpha 15.5, pero en este caso yo le instalé el escritorio XFCE. A mí me encanta el escritorio KDE, pero en este caso, para mostrarte una novedad, te la muestro totalmente novedosa. Mira, vamos a iniciar sesión. Está como viene de fábrica, solamente lo que le hice fue cambiarle, ponerle un tema oscuro, como le gusta a mi amigo Gustavo Márquez. Saludos si está viendo este video Y poca cosa más, no le hice nada en realidad Ni siquiera le puse el fondo de entropía binaria Le toqueteé un poquitito la terminal Para que se viera un poco mejor Y bueno, este es el escritorio XFCE De OpenSUSE 15.5 Alpha ¿Eh? ahí, ahí está, XFCE Es bonito XFCE Mucho más lindo que Genome 3 y que Unity Que yo le digo Uglity. por ser horriblity. pésimo Bueno, OpenSUSE LIP 15.5 Alpha Acá lo tenés, ¿está? Bueno, vamos a empezar con todo esto por supuesto que te voy a aplicar un montón de cosas antes. Sería mejor que hayas visto el video anterior y que veas todo este. No son largos porque sí, los videos míos. Yo nunca pido likes, nunca pido suscripción, no pido nada, cambio de nada. Yo solamente doy mis clases por acá o explico procedimientos por acá. Y lo que espero es que a la gente le sirva. Si a mí me sirve en un futuro, si la cantidad de suscriptores en un futuro da como para algo, bienvenido, pero yo no busco eso. ¿Tá? me encantaría, pero no lo busco no lo busco contigo, no lo busco ahora diciéndote suscríbete a la campanita reventar like, me molesta mucho eso que antes de empezar a mostrar algo la gente ya esté garroneando esté abusando del espectador pidiendo likes y pidiendo cosas que yo no sé si me lo vas a dejar tu like no sé si te va a gustar el video, te estoy hablando ahora capaz que te vas en cinco minutos, capaz que ya se fue la persona capaz que se queda hasta el final no lo sé, en definitiva eso, está bueno, vamos a entrarle Explicar un montón de cosas, así que si viste el primer vídeo, bien de bien. Si ves todo este vídeo, bien de bien. Y en un tercer vídeo, vamos a meter más mano que en este. Primero que nada, algunos conceptos muy, pero muy, pero muy importantes. Prestame atención. Antes de meternos a agregar repositorios y a instalar núcleos y probarlos a ver qué pasa, lo primero que hay que hacer es hacer un respaldo de este archivo que está acá que se llama zip.conf, este que está aquí, a mi derecha, ¿sí? vamos a hacer un respaldo ahora, porque si nosotros llegamos a um, errarle en algún procedimiento, bueno, no hay problema, hacemos una recuperación del archivo. ¿Cómo se hace esto? Hacemos así. Primero, nos vamos a mover al directorio correspondiente, que es eh, etc barra zip. Ahí dentro, te voy a hacer un ls-1, el menos 1 evita todo tipo de datos innecesarios, mirá necesarios en este momento. ¿no? Si hago el S-L, a la derecha aparecen todos los nombres de todos los archivos y carpetas y demás. ¿tá? Pero a la izquierda salen, si es un directorio o un archivo, eh, los permisos que tienen todos los grupos, o sea, el, el, el root, los grupos y el usuario que lo creó. A qué grupo pertenece, de qué usuario se está hablando, la fecha de creación. O sea, si nosotros queremos zafar un poco de eso, lo que podemos hacer es, en vez de ls-l, ponemos ls-1. -1. Y lo único que nos interesa en este momento es, es ver el contenido. ¿Ah? El contenido es este. Bueno, muy bien. Aquí está el archivo que hay que respaldar, zip.conf. ¿Cómo hacemos para respaldarlo? No podemos ponerle el mismo nombre. Porque si le pones el mismo nombre, la máquina no nos va a dejar. No puede haber más de un archivo en el mismo lugar con el mismo nombre que otro. ¿ta? Bueno, entonces le ponemos sudo copy esto a la misma ubicación. Ves que es etc zip, etc zip? Pero nada más que le cambiamos el nombre al copiarlo. Hacemos una copia, pero cuando la máquina lo va a depositar en el medio de almacenamiento, le pone otro nombre, que es zip_ant. ¿Tá? En ese caso, eh, no es por ser una hormiga. <risa> Me acuerdo de la hormiga atómica acá que miro ant. Ant significa anterior. ¿tá? Nos pide la contraseña de root. Y está hecho el respaldo. Bueno, vamos a verificar si está hecho el respaldo. Le hacemos un ls-1 y tiene que estar el archivo zip.conf y el archivo zipant.conf. Vamos a ver si eso es así. Bueno, acá está zip.conf. Y acá está zipant.conf. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero esto hay que hacerlo siempre. Siempre que te vayas a meter con archivos del sistema, hace un respaldo antes. Porque es extremadamente fácil reiniciar el sistema con otro Linux o reiniciarlo desde el mismo sistema y recuperar el archivo original ¿Qué haces. Haces al revés. Si se te daña el zip.conf y vos tenés el zipant.conf, lo que haces es eliminar el zip.conf y a zipant.conf le cambias de nombre a zip.conf. ¿Se entendió? Me parece que sí. Yo estoy hablándole a, a, a mis suscriptores que son todos inteligentes. ¿tá? Por eso no voy a explicar demasiado las cosas. Y a, la, y a los que no son suscriptores también porque por algo están acá. Lleve. Lleve. Bueno, bien. Ahora lo que hay que hacer es editar el zip.com. Por, por algo hicimos una copia. Si no fuéramos a editarlo, no hubiéramos hecho ninguna copia. Lo que vamos a hacer es sudo ¿tá? para ganar derechos de superusuario, porque si no, no te va a permitir. Mirá, mirá lo que, lo que va a pasar si yo pretendo abrir algún archivo de acá para modificarlo, pero sin ser superusuario. mira, le voy a poner nano zip.conf. Me muestra el contenido porque el sistema lo permite, pero me dice que el fichero no es de escritura, o sea que no voy a poder hacer nada. Y si yo me vengo a mover por acá y hago lo que sea, ¿sí? y quiero guardar y le doy enter, error al escribir. O sea, no me deja. Vamos de vuelta. Lo mismo que recién. Pero nada más que con sudo antes, sudo nano zip.conf. Ahora sí, ahora podemos. Nano, ¿qué es Nano? Nano es el editor de, de terminal, el editor de texto versión terminal o consola. Nano es una especie de blog de notas para terminales o para consolas. Vos no precisás una herramienta gráfica para editar un archivo. Con Nano lo podés hacer. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos manejándonos todo con la terminal. Tenemos que buscar dentro de todo lo que está acá una línea específica que dice multiversion.kernels. Tenemos que buscar eso. Y para buscar hay una herramienta que es el buscador interno de nano. Este programa puede parecer algo muy sencillo y muy básico, pero en realidad no. Es hiper potente, está excelente. Cada vez que veas esto, la casita o el techito... Significa la tecla control. Esto significa control. ¿tá? Así que si ves acá abajo, dice buscar casita W o techito W. Quiere decir control W. Así que hacemos control W. Nano nos pregunta qué queremos buscar. Y ahí vamos a poner multiversion.kernels. Le damos enter. Ahí encontró la línea. Bueno, ahora te voy a explicar algo. En esta línea multiversion.kernels tenés que tener en cuenta lo siguiente. Los núcleos que OpenSUSE se permite tener instalados y para su uso es el último, o sea, el latest, el latest menos uno, que es el penúltimo y el que está en funcionamiento. Nada más. Cada vez que vos instalás un nuevo núcleo, pasa por este tamiz, digamos, y si se sale para afuera, se pierde. O sea que siempre va a quedar el último corriendo, el último penúltimo y el último último, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros lo que queremos hacer es conservar los núcleos, conservar muchos núcleos. Entonces lo que vamos a hacer es esto, vamos a, con este mismo criterio, también se puede utilizar al revés esto, se puede poner oldest, oldest más 1, oldest más 2, o sea, el más viejo, el más viejo más 1, el más viejo más 2, lo mismo, ¿tá? pero yo prefiero hacer el latest, ¿está? Eso. Así que vamos a dejar todo como está, excepto que le vamos a tener que poner, a agregar acá en el medio, lo mismo, latest menos 2, coma, latest menos 3, menos 3, coma, y así seguimos, tenemos que tener cuidado en no errarle, sobre todo yo, no sé, no me responde muy bien el teclado, no sé qué pasa. Latest menos 4, Latest menos 5, ahora hasta dónde lo llevé, está, hasta ahí. Latest menos 1, mira si habrá que tener cuidado. latest, latest menos 1, latest menos 2, latest menos 3, latest menos 4, latest menos 5 y running, muy bien, está bien, así que está pronto, lo que vamos a hacer ahora es guardar, casita O, que es control O, control O, que es guardar, en nano, control O es guardar, podría ser control S de save, eh, o de SAP, podría ser control G de guardar, pero no, es control O, tiene sus propios convencionalismos nano, ¿no? así control O, Nombre de fichero a escribir, zip.conf, lo dejamos así, le damos Enter. Podríamos cambiarle el nombre, pero si le cambiamos el nombre, ¿qué va a pasar? El sistema no lo va a reconocer. Va a quedar el zip.conf tal como estaba y van a quedar las modificaciones hechas a zip.conf en otro lugar. Así que lo vamos a dejar así, Enter. 678 líneas escritas. Perfecto, está pronto. Ahora nos vamos. ¿Cómo nos vamos? A ver, mira ahí abajo. ¿Cómo nos vamos? A ver, decime, control X. Control X para salir. Pronto, pronto. La primera cosa que había que hacer está hecha y está totalmente explicada. Ahora vamos a hacer algo que nos gusta hacer a todos cuando estamos trabajando con los núcleos, que es consultar el núcleo que está corriendo ahora. Ese, el running, el que decía OpenSUSE, el running. Yo te voy a mostrar un montón de cosas, eh. cuidado. Te voy a mostrar cómo se consultan los núcleos que están instalados aunque no estén funcionando, bueno, un montón de cosas más. Voy a hacer Clear. Puedes hacer Control-L si querés también. Clear para borrar la pantalla y pasar a otra etapa. Ah, así despejamos todo, el comando que se utiliza para esto es uname-r, o uname-r ahí le damos enter y nos dice el núcleo que está corriendo es este, el 5.14.21 menos default ¿tá? ese es el núcleo que está funcionando esto está bueno que lo tengamos en mente 5.14.21, pues cuando instalemos el 6 y reiniciemos el equipo, va, va a decir 6. no sé qué, y es la única forma de darse cuenta de qué kernel estamos utilizando, hay más formas, pero Digamos que esta es la, la forma característica y clásica. ¿tá? Bueno, muy bien. Ahora vamos a listar los núcleos, como dice acá, instalados y disponibles. El comando RPM se utiliza para un montón de cosas, para manejar software, igual que Zipper, pero son distintos y están buenos los dos. mira esto. Menos query, all. Menos, el menos query es para consultar por algo. El RPM menos Q. Paquete tal. Entonces, RPM nos dice sí está o no, no está. Pero en este caso le voy a decir: cuá, da, decime todo lo que hay. Todos los paquetes que existen. Ahí tenemos. Ahí está trabajando la magia. Es un montón de software. Y esto que y eso que está recién instalado, este sistema operativo, y no tiene ningún repositorio de software de código cerrado ni nada por el estilo. ¿eh? Tiene los repositorios comunes de SUSE y nada más. Después de eso, ya está. Bueno, para que esta misma consulta se produzca de forma ordenada. Lo que hay que hacer es ponerle sort, barra vertical, sort. La barra vertical se utiliza para separar comandos, pero a la vez para hacerlos partes del comando anterior. O sea que se van a ejecutar los dos. Hacemos un query all, una consulta general de todos los paquetes RPM que existen, pero además lo queremos de forma ordenada, de la A a la Z. Vas a ver que es lo mismo. Es más, fue más rápido incluso. No sé cómo, pero fue más rápido. Es más rápido al ordenar y mostrar la información que al mostrar todo desordenado. Es raro pensos. Acá lo tenés. ¿Ves? Todos los paquetes que están acá. ¿Por qué te muestro esto? ¿Por qué? Porque por acá va a decir kernel. Nos vamos a fijar así, medio a lo bestia. ¡Ah! No me muestra más. No me muestra más. No me muestra más porque no hay más espacio en la terminal. ¿Sabes cómo se soluciona esto? Muy fácil. Hacemos lo mismo. Seguimos concatenando comandos. Lo dejamos así, pero le ponemos les RPM query all. Dame todo. Ordenado. Y déjame ir pasando las pantallas una por una. Eso quiere decir les. Así que ahora vas a ver qué interesante. Mira, ves que, que paró en la A, en, eh, va por la A y está detenida. Ahora yo con los, las flechas de movimiento arriba y abajo, la flecha de movimiento del cursor del teclado, puedo darle para atrás y para adelante si quiero. Hay otros comandos, eh, incluso hasta mejores que les Está more y hay otros más también. ¿Ves? Yo le doy para abajo y voy a buscar kernel. Voy a darle pantalla abajo. También se pueden usar las teclas de, de avance y retroceso de pantalla. G, H, I, J, K, Kernel. ¿Ves? Acá tenemos Kernel Default, que es el que estamos usando ahora, porque es el único Kernel Default que hay, porque el otro es el Extra, el otro es el, el Optional. Después esto que dice Kernel Firmware, que empieza All, AMD GPU, Athlon, supongo que será esto, Ateros, esto supongo que será tarjeta de red, Bluetooth, no sé qué... Intel, Wi-Fi, bueno, todo esto, todo esto son controladores o drivers que están embebidos en el núcleo. Cada vez que actualizamos a un kernel nuevo o que instalamos un kernel nuevo, se vuelven a instalar todos estos paquetes para ese kernel, para que en la recompilación del núcleo vuelvan a integrarse, porque si no, no funciona el equipo. Así que no es sencilla la tarea de instalar y recompilar el kernel. Por suerte los sistemas operativos lo hacen por sí mismos, pero supongo que hubo algún momento en donde la compilación del kernel fue una tarea bastante tediosa para los linuxeros. No soy de esa época. Yo empecé a usar Linux en 2007 y nunca tuve que recompilar un núcleo a mano por instalar un núcleo. ¿no? Si sí, tuve que compilar un montón de veces el núcleo a mano para integrarle controladores WiFi sobre todo que no estaban ahí. Estábamos en SORT y ahora le vamos a embeber, apretamos Q, cada vez que queramos salir de esas pantallas raras, apretamos la Q o si no, control C. Cada vez que queramos hacer eh, algo así, pero buscando algo, porque Query All funciona para todos los paquetes, pero también podemos hacer un grepeado. Podemos disminuir la cantidad de información que aparece en pantalla, direccionando a la máquina a que nos muestre ciertas cosas nada más, no todo. Entonces... Le pedimos una consulta totalmente desordenada y caótica, entrópica, ¿tá? como el nombre del canal. Luego le decimos que la ordene. Luego le decimos que nos permita desplazarnos a lo largo de esa información. Y ahora le vamos a decir que solamente, que de todo eso que trajo, solamente nos muestre lo que diga kernel. GREP es para eso justamente. Casi siempre se utiliza al final de, de todos estos comandos. Así que, Consultamos todo de forma ordenada, que nos permite ir pasando de pantalla en pantalla y que traiga solamente lo que diga kernel, todo lo demás no. Así que vamos a ver qué nos trae. Muy bien, muy bien, muy bien. No es tanta la información ahora porque la consulta está acá, está, fue hecha acá. Y fíjate que de acá hasta el final no hay tanta información como antes. Si queremos, podemos ponerle kernel barra kernel menos algo, por ejemplo kernel menos default y ahí nos traería solo eso kernel menos default sí mirá, fíjate tenemos los tres kernels que, que están disponibles el kernel default el kernel default extra y el kernel default optional ¿Tá? hasta ahí vamos con el comando RPM pasemos al comando zip que también es muy importante así que hacemos control L como me enseñó Franco Fedul, así que gracias a uno de los más grandes estudiantes que tuve el agrado de conocer, que es Franco Fedul. Zipper Search, Zipper hace lo que hace RPM, pero de otra manera. Está y se ocupa de otras cosas también. Así que los dos comandos son para tener en cuenta. Aparte, creo que RPM es compatible con un montón de sistemas operativos, pero Zipper no. Lo que me viene a la cabeza es que todos los sistemas que utilizan paquetería RPM deberían entenderse con el comando RPM. Pero Zipper no, porque Zipper es específico y característico de... OpenSUSE, así como APT-GET o APT es característico de Debian y como todo el mundo se le sube arriba a Debian para fabricar otra cosa y se heredan las cosas de Debian, entonces el APT y el APT-GET funciona también en Linux Mint, la, la versión de Ubuntu, en Linux Mint la versión de Debian, funciona en Ubuntu, funciona en creo que en Kali, bueno, hay un montón de sistemas operativos que utilizan el, el sistema de paquetería APT en vez del RPM. Así que me imagino que el RPM funcionará para cualquier sistema operativo basado en paquetería RPM como Red Hat, Enterprise Linux, como CentOS, como Fedora, como OpenSUSE y todos sus derivados, que los hay también, y otros. Kernel Vanilla no hay todavía, así que vamos a poner simplemente kernel. Te explico esto. Search S se utiliza siempre que vos querés buscar y querés traer toda la información. Podría ser un menos A de all, por ejemplo, pero no es un menos S. No sé por qué es así, pero es así. Te va a mostrar que toma cierto tiempo buscar con Zipper, porque Zipper no solamente te va a mostrar los paquetes que están instalados en tu sistema operativo y que coinciden con la búsqueda, con el query, o con, con la solicitud, sino que también los que el sistema es capaz de instalar ahora mismo, si vos querés. ¿tá? Así que va a tener que consultar todos los repositorios buscando coincidencias. Así que va a empezar a buscar ahora entre todos los repositorios y además también entre los paquetes que ya están instalados, ¿ves? cargando datos, bueno ahí trajo todo voy a achicar un poquito la letra para que se vea mejor, nosotros le dijimos que traiga los paquetes que tuvieran que ver con kernel, con la palabra kernel ¿tá? entonces trajo todo esto, todo esto, ves que dice y y kernel, kernel no sé qué, kernel el otro el otro, Mira, todos los paquetes que podemos instalar ahora mismo si quisiéramos sin necesidad de instalar ningún repositorio de forma manual Así como está el sistema, ya podés instalar un montón de cosas. ¿tá? La I quiere decir installed o instalado. Por ejemplo, acá, mira está instalado el kernel default, el kernel default extra y el kernel default optional. Está instalado el firmware all, el firmware AMD GPU, el Intel, el MediaTek, el, el Radeon, bueno bueno, todo eso. Todos los demás no están instalados, pero se puede instalar. Está este también, el purge kernel service, todo eso también está instalado. Pero esto, el comando search con la opción "-s", también sirve para ver. Mirá qué interesante esto. ¿De qué repositorio estamos hablando cuando hablamos de, por ejemplo, este paquete? Entonces, si yo le agrego repositorios al sistema operativo, si le agrego el repositorio vanilla, que ya lo explicamos en el video anterior lo que era, yo voy a querer ver qué es lo que tiene dentro el repositorio vanilla. Entonces lo voy a poder ver de esta manera también. Entonces del repositorio Vanilla, tráeme esto. Eso también se utiliza mucho con Zipper. Así que bueno, la última cosa antes de terminar este pequeño capítulo es la siguiente. Viste que yo te expliqué recién que con Zipper Search-S vos buscabas cualquier tipo de paquete. Le voy a borrar esto de, de Vanilla y voy a poner que de es default ¿tá? para que la consulta sea más precisa. El Vanilla no está instalado, por eso me va a devolver un error al final. Va, va, va a hacer un montón de cosas y al final me va a decir, no hay eso que estás buscando. Bueno, el no refresh... Obliga a que Zipper busque únicamente en los paquetes que el sistema operativo tiene disponibles. Está nada más. No se mete adentro todos los repositorios para revisar. Si vos tenés 10 repositorios instalados, son 10 servidores distintos alrededor del mundo. Tiene que conectar con uno, recorrer todos los paquetes, tomar nota. Después conectar con otro, recorrer todos los paquetes, tomar nota. Y así. Bueno, lo evitamos con el no refresh. Así que le vamos a dar Enter. Y ahí nos trae directamente y rápidamente lo que le pedimos nosotros. Lo, eh, default es esto. Kernel default, kernel default base, ta, ta, ta, ta. ta. O sea, grepeo o contrajo la información a esta consulta únicamente. Así que el no refresh es muy importante muchas veces. Aparte, si vos hiciste un refresh recién, forzadamente, o porque quisiste hacerlo, no da para que hagas otro refresh más cuando estás haciendo una consulta con Zipper. ¿Se entiende la, la idea? Muy bien. Vamos a cortar por acá, porque ahora tenemos que ir a navegar por los directorios del kernel, que son varios, y yo quiero que vos mantengas esta información en la cabeza. ¿tá? Porque si yo empiezo a instalar repositorios, ahora te tengo que mostrar cómo se instalan, cómo se borran, cómo se listan y todo lo demás, y después vamos a empezar a instalar paquetes desde esos repositorios que ya están instalados. Así que lo mejor es parar por acá para que la información quede concisa y que se mantenga fuerte como pata de caballo ¿tá? o algo así. Te invito a que veas el otro. Porque en este pretendo mostrarte todas estas cosas. La próxima cosa que vamos a ver es cómo agregar, cómo quitar y cómo listar repositorios. Todo eso. Y también vamos a empezar a instalar paquetes de kernel y hacer actualizaciones mayores del sistema. Eso se pone bien interesante. Nos vemos en el próximo video. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué decís vos? ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, te veo, te veo. Pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe, que es un gran profesional y una gran persona.